Dice la gente que la realidad supera siempre a la ficción. Vaya tontería. En la realidad nunca podría pasar algo tan absurdo como la historia que os voy a contar. Me llamo Emma. Y este es mi octavo cumpleaños. Un poco friki, como todo en mi Emma. vida. Ay, mi padre. Se le ha metido en la cabeza que coja con mi piejuno y que espero en el trastero. Como si no supiera que es mi fiesta sorpresa. Pero a este algo le pasa. Por algo mamá siempre le llamaba cenizo. Aquí tenemos a Ash. Ash hizo una promesa muy importante a su mujer. Proteger la casa de cualquier amenaza. Harto de la invasión alienígena, harto de su amenaza constante, compre ya el inhibidor de armas alienígenas por solo 100 dólares en cómodos plazos. Compre ahora y más tarde. fallado en el cumplimiento de vuestras cláusulas como planeta preferente según el tratado universal interplanetario debes abandonar tu casa inmediatamente ¿Serás capaz de mantener su promesa? ¿Serás capaz de usar las cenizas? Nuevo whisky. Este es nuestro hogar. ¡Nuestro! quiero no sois vosotros para quedarlo, eh? Así se acordó. Es la ley. Me lo han puesto todo perdido. A oh, No puede ser. ¿Qué hago? ¡Sortame! Piensa, Emma, ¿por qué me ha pedido papá que lea ese cómic? ¿Por qué ese cómic y no otro? <risa> Para cumplir la promesa de Ash. Lo siento, mamá. Puede que la realidad se supera a la ficción. Y puede que las historias no solucionen ninguno de nuestros problemas. Pero las historias sí que sirven para una cosa. Para que cuando parezca que todo está perdido, Aprendamos a resurgir y aprendamos a luchar. No te rindas, cenizo. No te rindas nunca.